Esta horquilla es de las piezas más costosas de cambiar en la bicicleta, así que vamos a tratar de salvarla. Las herramientas que estoy ocupando claramente no son óptimas, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y eso me debería dejar sacar esto y esto. Tiene la media goma y igual suena como tarro. Esto es lo que yo quería arreglar y parece que no es muy arreglable porque no tengo nada mejor que esto. Esto es lo que va pasando ahí adentro. Esta goma es la que tiene la horquilla de que salga la rueda volando con la botella Y esta gomita no se ve nada indecente eh. Hace lo suyo, pero es dura Y por eso suena tan feo la bicicleta uh, A ver, no sé si puedo mejorar esto La verdad acá, esto era lo que quería mejorar y quedé colgadísimo Ahí adentro no veo mucho bonito Está, está bastante asqueroso La barra derecha se ve bastante decente pero la izquierda se nota que está rayada. Tiene sus buenas marcas de... Del poco uso que le hemos dado, en verdad. Voy a armar de nuevo esta parte de la horquilla. ¿Qué hace la, qué hace la precarga de estas cuestiones? Eh? Ah, es un hilo sobre un plástico. Esta cosa... La regulación de precarga. Cuando la giráis, gira un tornillo plástico dentro de, de la horquilla. Que... Comprime... Comprime el resorte. Pero, muy bonito el sistema, pero es todo plástico esto. Suena a Lego. Voy a hacer lo mejor que puedo hacer en este caso. Vamos a limpiar la botella, vamos a poner un buen, una buena grasa. ¿Esto dónde iba? He sabido de historias de estos botones salir volando. Y es una de las cosas que más le tengo miedo, así que esto está listo. Y esto es lo que falta llena de tierra adentro ah, esto va a ser un proceso largo lo que quiero es engrasar esos bujes, traje tres esponjas para ver si es que le podemos sacar el escopetazo a esta cosa todas son esponjas de embalaje clásicas, estas son las que vienen con las bicis, así que vamos a tomar tres muestras de esto lo vamos a comprimir como si estuviesen en la horquilla algo así y mañana vamos a ver Mantiene la forma Porque eso es lo que me preocupa Ponerla y que no sirva de nada Así que el tema de la horquilla Va a quedar standby Por ahora Pero Llevo un paquete Estas fueron cosas que pedí Exclusivamente para la Barata negra Y Quizás algunos Van a quedar un Poco De septiembre. ¡Ajá! Ah, muy bien Miren El plan El plan era poner todos estos componentes En la barata negra Lo único que vamos a terminar ocupando de esto Es la T Si es que funciona Porque más cortita la bicicleta queda más juguetona y más ágil La idea era usar esos componentes Ahora Ahora este piñón es un piñón atornillado lo cual implica que solamente se pueden instalar piñones atornillados en esta masa si quieres poner un cassette un cassette como el que todos conocemos donde se instalan este tipo de piñones tendrías que cambiar la masa para cambiar la masa hay que desenrayar la rueda radio por radio Sacar todo, cambiar la masa y volver a instalar. Para eso es más fácil cambiar la rueda porque empieza a ser demasiado costoso. La solución está al frente de nosotros. Tiene nombre y se llama Mega Range. No se rían de mí. Este plato es un 1428. Este, por otro lado, es un 14, no me acuerdo. Es un 1434. La cantidad de dientes extra que ganamos con este piñón grande de 28 a 34 son 6 dientes de diferencia cuando recién salieron los 1UP, nosotros flipamos porque habíamos pasado el 36 al 42 y adivinen cuánto hay del 36 al 42 6 dientes de diferencia así que esto debería dejarte loco porque tiene mucho rango a pesar de que es un rango asqueroso porque el último cambio es muy liviano y el que viene es bastante más pesado no va a ser tan increíble como un 1UP porque vamos a mantener los tres cambios para tener el resto del rango y si bien no es lo óptimo para esta bicicleta es lo más sensato porque la Marlin 6 trae cassette y vale la pena ponerle la transmisión de allá la Marlin 5 trae piñón atornillado y esto es lo mejor con lo que puedes zafar para tener un cambio más liviano no es lo óptimo pero es lo que tenemos por otro lado llegó una hermosa pata de cambio Altus que nos va a ayudar a reemplazar esta basura de Shimano Turni. Esto por lo menos es de metal. El pernito de esta regulación hace algo efectivamente. Y... va a zapatear, Va a sonar. Pero debería aguantar. Ahora es cuando las cosas empiezan a poner hostiles ¡Oh! salió. Esto es un piñón atornillado y esta es una masa de tornilla. Para ganar puntos de estilos vamos a aprovechar de sacarle este plástico, que en esta bicicleta de hecho es bastante útil porque la cadena se sale mucho, pero Mmm... vamos a obviar ese tema por ahí. Este hilo es muy fino así que, ¡ajá! Muy bien, instalado. Es Mega Range. Este es mi plan B para no tener que sacar la cadena. Oh, sabía que iba a caer algo. Ahí está, ahí está. Oh, ahí otro. Ahí están. Vuela. Voilà. No. No tiene tope. Es que no habrá sido el pastel que le saco esa vez. Bien. Oh, dime que tiene más piola, por favor. No. Ojalá que alcance, bueno. No. Deshilaché vergonzosamente la piola, así que voy a sacar la de que doblé. Voy a tratar de salvar el resto. Como si nada hubiese pasado. Pasó. Como quedó fuera de la piola, eso no es problema. No problema. Voy a pasar la cadena haciendo la misma trampa. Espero que esta vez no se me caigan todas las piezas de la roldana. ¡Vuela! Y no tuve que acortar la cadena. Eso es. Bueno, mi amigo, cuando hago esa maniobra siempre es recomendable apretar la otra, ya que moviste la pata de cambio completa. A ver si se puede. Si te ocurre que no todos los cambios quieren pasar, hay que empezar a jugar con estos pernitos. Está topado. Estos pernitos con los que nadie quiere jugar... Pero que en verdad son bastante fáciles y tengo un video explicando cómo se usan. ¡Woo! Mega range. Tengo un video explicando cómo se usan, que lo hice hace mucho tiempo, así que voy a dejar un link en la descripción. Oh, me puse youtuber para mi ver. Perfecto. Vamos a tener el mismo problema. Ya estamos mejor. Bien, eso es todo por hoy día, vamos a ver cómo sale este experimento para ver si mejoramos el comportamiento de la horquilla. Me di muchas vueltas con la horquilla tratando de poner tope a lo elastómeros, tratar de mejorar un poco la calidad de esto, pero no me funcionó, no me salió. Hay que saber cuándo parar, así que lo mejor que podemos hacer es tratar de mejorar el armado y el lubricado de la horquilla y eso es exactamente el motivo por el que mi dedo está lleno de grasa mm. Mm. y desarmando la horquilla no se le pueden hacer muchas cosas así que vamos a ver si podemos ver algunas soluciones más caseras desde afuera esta horquilla nunca había estado tan lubricada Suavecita Bien Estas tuercas no es una mala idea ponerle el type Sacar el exceso De grasa para que No traiga el polvo Y falta un espaciador porque si no el juego de dirección nunca se va a poder comprimir. Por suerte me traje de talagante algunas cosas que tengo ahí. no quiero ser juzgado esto es solamente una prueba de concepto pero si puedo disminuir la velocidad de rebote la horquilla se va a comportar bastante mejor Es mejor con las cámaras. <risa> Ya, sé, sé que pedí no ser juzgado, pero esto acaba de llegar a un punto de no retorno. ¿Cómo arreglar tu bicicleta de manera casera? Este quedó, este quedó muy mal cortado. La tapa no nos sirve. Todo esto son cámaras. Todo esto son pedazos de botella. Esto es wincha winch aislante. Estos son precintos, esto es una tijera Y creo que no necesito nada más Para lo que vamos a hacer Primero esto Ya, con esto lo vamos a poder fijar en la posición que más funcione. Y eso es aquí. No, es, es el, en este cambio asumo que nadie va a estar bajando. Así que este también funciona. Les debía haber mostrado cómo sonaba antes. Mira. es ciencia ciencia de la NASA ya, esa es la gente bota las cámaras, no puedo creer que bote las cámaras, son tan útiles con decirles que la otra vez me dejaron llegar a mi casa después de que se me rompió una manguera de la camioneta y este lo vamos a cortar finito finito, finito, finito y ahora como si estuviésemos cubriendo el chainstay que lo vamos a hacer le vamos a dar vueltas como loco cada vuelta que pasa lo puedo apretar más. Y la sumatoria de todos esos apretes van a hacer que esto no se mueva para ningún lado. Si aguanta la presión de un radiador seguro aguanta esto. Listo para rock and rollar. Perfecto. Ruido número uno. Estamos listos. Ruido número dos. Este... Este no lo vamos a poder sacar nunca porque todas las bicicletas que tienen tres cambios adelante o dos cambios suenan Pero este, hay algo que podemos hacer al respecto La primera vuelta es siempre la más difícil Tirar Y apretarte los dedos Y ahí quedó Y ahora no hay que soltarle nunca más Me encantaría alcanzar a ir a andar hoy día, no sé si voy a alcanzar Este, este tip es un clásico, si no lo has hecho falta escuela o está muy acostumbrado a que las bicis vengan listas con sus gomitas preciosas Porque esto era pan de cada día Cada vez que armaba yo una bicicleta En mis tiempos Estoy hablando solo ¿Me pasaría esas... Esa, esos plastiquitos y la tijera? Gracias Gracias Y el celular, por favor Secretaria Me llamaban por una pega, un pamtrack track Que ojalá que salga porque... Después de que se acabó San Francisco, Mostazal no ha tenido más trabajo. Y... Voilà. ¿Qué más falta? Falta la parte más importante. Digo, falta la parte más atorrante. Vamos a tratar de corregir eso. Ya que internamente no le puede hacer absoluto... Oh. No le puedo hacer absolutamente nada a la horquilla, voy a tratar de hacerlo desde afuera. Y la idea de poner esto, estas cámaras acá, es lograr que el escopetazo no sea tan brutal. Le voy a poner dos por cada lado, bastante tensas. Vamos a ver qué pasa. No espero que esto sea muy duradero, no espero que sea una solución linda. Pero espero que sea una solución al fin y al cabo para las personas que tienen esta horquilla y quieren probar hacerle un upgrade a la mala o como sea que se pueda llamar esto para que ande un poco mejor desde mi punto de vista si es que podemos controlar un poco el rebote ya ganamos ir a andar, eso es lo peor de todo, ahora estoy emocionado de ir a ver de una vuelta esta vez. Me sigo preguntando cómo pasamos de esto a esto se lo voy a explicar en el camino porque ya no queda luz. Voy de vuelta al San Cristóbal con el rabo entre las piernas se me habían quedado las rollera no me importó, no queda luz pero ahora caché que se me olvidó hacer la última modificación a la transmisión ya, yeah. este es el momento en que te sientas y dices, ¿por qué fui tan pastel de salir tan apurado si por salir apurado no llegué a la meta? Faltaba esto. Esto que yo creo que lo vamos a tener que cortar con algo caliente. Shop, shop, shop, shop. Ah, madre, me lo poco que alcancé a probar la bicicleta, se sentía muy bien la horquilla, aunque eso, eso era mi polerón aunque, y de hecho los guardapolvos están haciendo un mejor trabajo ahora que están más lubricados. Por otro lado la cadena, igual sonaba bastante, y eso no es por la pata de cambio porque está nuestro amortiguador, no es mucho por esto, sino que es por esto, es, es el sonido que molesta. Así que se lo vamos a sacar con mi invento, que acaba de hacer que me queme el dedo. Ya que la cadena va hacia atrás, para que suene lo menos posible, vamos a poner el, el cogote de la botella apuntando hacia adelante. Y la tapa hacia atrás. Esto, esto es una ciencia bastante ajustada. Va a sonar especial. Pegado arriba no suena tanto. A ver si lo dejamos ahí. No suena nada. Y tensa todo, mucho. Esto de tratar de hacer presión hacia abajo cortando con un cuchillo en la mano es una de las cosas más tontas que he hecho en mi vida, pero si lo van a hacer, haganlo con un cuchillo normal. No hagan la vaca que yo estoy haciendo. A pesar de que esté funcionando. <risa> ya. Y ahora vamos a suavizar los bordes. Porque se me ocurrió otra manera de montar esto para que quede más profesional. Este lo voy a hacer con mucho cuidado y se llama la espátula caliente. Ahí ya no tiene filo. Ahora, esto va a poder quedar acá. Acá, de hecho. Y eso me gusta bastante. Este, este es el guía cadenas más simple y fácil de hacer que he hecho en la vida. Incluso más simple que el de Rapa Nui, yo creo. Este es el guía cadena Rapa Nui. Y el de Rapa Nui era simple, púbale. La prueba de rigor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya no suena a nada. Perfecto. Ya. Ya no queda luz. Así que, así que creo que vamos a dejar este video hasta acá. Y la andada va a ser el próximo capítulo.